emocional que tienen los médicos encargados de tratar esta enfermedad y de los médicos que tienen que han estado en la línea de fuego durante todo este año eh, en la pandemia y se habla de una eh, ya están llegando a un momento que su, eh, su propio eh, sistema eh, le está impidiendo hasta muchas veces el cansancio y la situación psicológica que se sometida a, a verse como, como su, su, su trabajo eh, puede disminuir en calidad y, en, y, en, y en además en, en la asistencia al, al paciente enfermo y eso es importante que lo sepamos nosotros tenemos que saber que estos médicos que están en la línea de fuego ya tienen prácticamente un año en esa en esa en esa atención no solamente de curar sino evitar enfermarse y evitar enfermar a sus familiares o sea, tiene una, una presión doble una presión, una presión triple podría decir enfermarse él, cuidar al paciente enfermar a su familiar entonces todas estas cosas eh, hay un síndrome muy muy muy muy estudiado y muy conocido eh, entre los médicos y principalmente entre los médicos pero puede presentarse en cualquier en cualquier actividad eh, laboral que usted tenga que se llama el síndrome de Bornau, el síndrome del quemado donde tú eh, eh, te has sometido a una presión tan grande, a una rutina tan fuerte en, en, tu, en tu labor de trabajo que llega un momento que tú prácticamente te aburres, te siente eh, sientes que, que, que, que el trabajo te ha acabado, te, ha, te está deteriorando tu, tu, tu, tu sentir, te da sentir tu, tu esencia está eh, eh, ya... Eh, Tú es prácticamente odia al trabajo. Llega un momento que tú eh, aunque, que tú no quieras, aunque labore, tú sientes que el que trabajo es una carga gran, una carga prácticamente que es incapaz de llevarla. Y, y, y esto lo digo porque ya el, los, los como dice ese es escrito, ya lo que están encargados de, de, de devolverle la salud al pueblo a, a ustedes, los médicos los que están en la línea del fuego están ya enfermándose, no solamente de COVID, sino del síndrome de burnout, o sea que hay que empezar a tomar una conciencia de que de eso, si, imagínate si el, que, si el que te está cuidando ya ha perdido la, la, la capacidad de cuidarte porque él es un enfermo, imagínate eh, eh, cuál sería la, la consecuencia, por eso es que las medidas eh, para tratar de minimizar y esto que es la pandemia y el, el COVID-19 en nuestro país, debemos tomarlo muy en serio y las autoridades, eh, por más que sientan presión económica, presión eh, externa, deben de sopesar decisiones para evitar un rebrote que en la condición que estamos, con el decalabro el deterioro que nos dio el año completo de, esta, de, de, de este padecimiento, no tenemos la fuerza suficiente para eh, enfrentar otra característica, otra manifestación de la enfermedad como pasó marzo y abril. O sea que eh, vamos a cumplir con nuestro lineamiento, vamos a, a llevarnos de las autoridades y las autoridades que pongan a pensar de qué forma podemos hacer esto pero sin dar mucha libertad para que no encaucemos no en otro rebrote de la afección del COVID-19. Muy bien. Sergio. En otro orden, yo quiero referirme, y nosotros en múltiples ocasiones nos hemos referido a esa situación y con respecto, por ejemplo, al pago de los impuestos que nosotros como dominicanos religiosamente hacemos, pero que posteriormente eh, nos disgustamos porque no tenemos la vía ni la forma de cómo recibirlo a través del servicio que está obligado y en el deber del Estado eh, suministrarnos, el producto de los impuestos que pagamos. Y yo quiero referirme, por ejemplo, el accidente que pasó este fin de semana, un accidente muy, pero muy lamentable, donde ya van cinco personas que han fallecido. por Ay, sí. De este accidente que fue aquí en la autopista Duarte, eh, próximo a la parada a la 7S. Eh, muy peligroso vez, ese tramo. Cada vez, cada vez que, que yo he tenido la oportunidad de, de, de tener, por ejemplo, que viajar de noche, eh, por la autopista Duarte, por cualquier carretera de la República Dominicana, siempre he sido un crítico y es producto, del, del primero, de las malas condiciones en que están nuestras vías eh, de acceso a cual, en cualquier parte del país, y segundo, el poco mantenimiento que se le da a, a las carreteras de la República Dominicana. Y yo me pregunto, por ejemplo, la vía más importante de la de comunicación eh, vial Terrestre que tiene la República Dominicana se llama la Autopista Duarte, que es la que te conecta de extremo a extremo eh, con la República, eh, con el país completo. Entonces, y con la zona más productiva entonces, del país. Razón, no sé cuál es la razón para que en esa misma medida el Ministerio de Obras Públicas, las autoridades, le presten la misma atención, la misma dedicación para mandarle mantenimiento a esa autopista, la más importante vía de comunicación terrestre que tiene la República Dominicana. Ese accidente ocurrió en esa zona, el que se, el que, ubíquese, el que no está viendo en este momento, ubíquese dónde está la parada 7S aquí en la autopista Duarte. Muy de peligroso de el Vega, pedacito. La Vega, ¿sabe por qué? Porque esa es un área donde en muy pocas ocasiones, si le dan mantenimiento, no ponen la señalización de la que, que es de manera obligatoria que, necesita la, la, la que necesitan las autopistas. Cuando usted viene no, Víctor, y, y para saber, hay un cruce informal claro, ahí, un cruce informal viene, que no tiene, no tiene, pero ya lo han hecho un cruce. Cuando usted viene para, en para esa atravesar. Zona, en serio, si tú vienes por esa zona y otra zona de la autopista Duarte y está lloviendo, usted mm. no ve absolutamente nada, nada, porque no hay ninguna señal, ninguna raya que te han obligado a ponérsela para que el, el, el, el, que, el que usa la autopista Duarte, que todos los dominicanos. Puedan minimizar la posibilidad de tener un accidente como el que ocurrió, por ejemplo, el fin de semana. Ahí murió el, uno de los muertos, es el encargado de prensa de la autoridad eh, portuaria, un joven periodista. Y, y cuatro personas, más cinco vidas que se pierden ahí. Entonces, por, por yo digo por negligencia, por no hacer las cosas como, como hay que hacerlas. O sea, gastando dinero en muchísimas otras cosas más y en cosas tan importantes como esa. No se detienen un momentito porque, por ejemplo, las autoridades, desde el presidente de la República hasta el más humilde dominicano, pasa, transita por la autopista Duarte mm. y se percata, se da cuenta de las necesidades en las condiciones que está la autopista. Digo la autopista Duarte porque ahí fue considerado accidente y es la vía de acceso más importante que tiene el país. No voy a referir, por ejemplo, a las otras carreteras, por ejemplo, de San Francisco a Controba, Creo que ahora sí, tiene un tiempecito que las, las, está bien señalizada. no sé, Tengo muchísimo tiempo que no, que no tengo la oportunidad de salir la fuera pandemia. de la ciudad. Pero me imagino, la última vez que lo hice, sí este, la, la señalización estaba eh, muy, muy bien, muy correcta. O sea, que no sé, no veo cuáles cuál son los millones y millones de pesos que hay que invertir en eso. Después que está hecho todo el proceso, o sea señalizarla, yo no creo que sea tan difícil. Más difícil conseguir el asfalto. Entonces... Y, y voy a poner otro ejemplo sencillo, serio. <coughs> sencillo. Me fui a la autopista Duarte y voy a lo más sencillo. Aquí en San Francisco de Macorís. Y te lo he dicho a ti personal y lo he, hecho, lo he dicho aquí en el programa. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y esto lo voy a, se lo estoy diciendo, por ejemplo, a las autoridades municipales y a las autoridades policiales que tenemos nosotros aquí. ¿Cuánto cuesta? un galón de pintura para mantener pintado el policía acotado, acostado, que está frente a la Comandancia Regional de la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macorís. Me gustaría preguntar... ¿dónde, ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Frente a la, al, al Palacio de la Comandancia Regional de aquí de San Francisco de Macorís. O sea, ¿cuánto cuesta la pintura que yo me imagino yo? que no sé de eso, que un galón tiene que darte para durar un año por lo menos, cada vez que se, le, que se esté borrando, que desaparezca la pintura, colocársela de nuevo. Y cuando más ha durado la pintura, es ahora, porque recuerda que una de las acciones que hay que reconocer que hizo este el señor, nuestro amigo hermano Canela, quien estaba en esa área dentro del Cabildo, fue que adquirió una pintura <coughs> exclusivamente para, para las calles, y por eso es que todavía hay muchas calles que conservan <coughs> la señalización por la calidad de la pintura que se adquirió. Pero mi pregunta es: también voy a lo más sencillo. Yo fui a la autopista Duarte, que cuesta a todos los millones del mundo señalizarla, pero me fui a, a, aquí a Macorís. ¿A lo que cuesta cuánto? ¿Tres? ¿Cuántos metros, serio tiene de, de ancho la, la, la calle Castillo, donde está el cuartel? ¿Cuánto pero, cuesta pan señalizar metro, eso pan metro. pintarlo? Un par de metros. ¿Pero con qué objetivo? ¿A, para que. Es, es un deber que cada conductor pasando frente a, al cuartel debe detenerse, pero quien te hace detener es el policía acotado que está ahí. Si tú no lo ves... Claro, claro. No, Y de noche ¿Eh? tú no lo ves. Entonces, la tú no eso lo ves. es algo sencillo que yo... yo entonces si, pongo la idea, bueno, ahí está el problema, porque eso es un problema. Ahí te, ahora yo tengo la solución. Que me diga el general, por poner un ejemplo, que tal vez no es facultad del, del, del general, que es del cabildo. Pero si el cabildo no lo hace, porque se lo hace difícil, porque no tiene recursos, ¿qué le cuesta al general? Aquí hay como 17, como 20 ferreterías, que nada más tienen que hacer una llamada, decirle, eh, ferretería X. Es posible. un galón de pintura. Que, oye, Sergio, o sea, sin problema uno no. Le van a decir, comandante, cuente que cada cierto tiempo nosotros vamos a pintarle eso. Y no es ferretería. Yo dije ferretería porque venden pintura. Puede ser cualquier otra empresa que se pueda comprometer a eso, por Dios. Así como hay múltiples empresas, así como Telenor suministra luz, energía, a ese semáforo que está en la esquina y a otros, y hay otras, otras empresas aquí en San Francisco que hacen lo mismo, así mismo pueden hacer ese tipo de, de situaciones. Entonces, volviendo a la, a la autopista Duarte, y esa, ese lamentable accidente que ocurrió el fin de semana, que costó cinco vidas, cinco dominicanos fallecieron, en este proceso de adaptación que está este nuevo gobierno, donde ha cifrado y ha devuelto la esperanza a los dominicanos, y ojalá y así sea, eso sea parte de las atención, que, eh, que tengan en lista, ¿verdad?, en agenda, prestar la debida atención, darle mantenimiento a las carreteras, a las calles, autopistas de la República Dominicana, claro, con los recursos, ¿Qué pagamos nosotros? Los impuestos que claro. pagamos nosotros. ¿Y dónde van los recursos que se cobran en los peajes de la autopista Duarte? Que no Ajá, son dos dime. pesos. ¿Dónde van esos recursos? porque se para eso? Esa recaudación que gracias. se para eso. Entonces, ¿cómo se puede dar el lujo a este país de que se pierdan cinco vidas por algo tan sencillo? Claro, muchas veces es por, lo, por, lo, por la manera... Eh, tal vez responsable de conducir, que no fue el caso, pero en la gran mayoría no. de veces es por la falta de señalización que tiene nuestra carretera y eso sí podemos corregirlo y poder lograr que disminuyan este tipo de accidentes y que se sigan perdiendo vidas. Es, es ahí donde nosotros queremos llegar a que las autoridades asuman el papel que le corresponde en ese sentido. Bueno, tenemos listo, eh, José, los titulares. Para entonces, si no irá, ok, podemos. Bien, entonces vamos a pasar, Sergio, ahora a ver algunos de los titulares que traen eh, los... Eh,